Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tenemos hoy una entrevista a un deportista de élite, un deportista que lleva toda su vida haciendo deporte y bueno, se llama Antonio, cuéntanos un poquito Antonio, tu pequeño palmarés gigante que tienes porque es algo impresionante y, y luego te que hacer unas preguntas de las cosas que estás utilizando para mantener tu rendimiento óptimo con la edad que tienes, que ya tienes 59 años, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, eso, eso de élite, vamos. Sí, eh, sí, élite, élite. Pero la verdad es que me he dedicado unos cuantos años. Eh, mi, mi amor ha sido el deporte y he hecho, bueno, pues unas cuantas pruebas empezando, pues, soy el primer español en haber corrido en el Ironman de Hawaii en 1987, he corrido más de 200 triatlones, he participado en campeonato europeo de distancia Ironman, he participado en maratones, en más de 50 maratones, entre los cuales está Chicago, Nueva York, Boston, Berlín eh, y bueno, pues eh, sí, to toda la vida haciendo deporte y son muchas horas, muchas horas, de competir y sobre todo de entrenar, porque para cada carrera tienes que entrenar miles de horas. Bueno, y hoy en día estás haciendo todas las semanas, cuando antes me has dicho cuántos kilómetros en bicicleta. Pues la semana pasada casi 500 kilómetros en bicicleta y algo así como 120 kilómetros de carrera para Vamos. mantenerme un poquito activo. Ah, para antes activo. Bueno, cuéntanos un poquito, eh, ¿cuáles son las necesidades de un deportista y cómo las cubres para mantener ese nivel tan alto de capacidades atléticas. Bueno, fíjate, eh, como deportista lo primero que tienes es que saber es que todos entrenamos. Uh -huh. Y cuando tú compites significa que vas a dar tu máximo rendimiento. Pero igual que tú estás dando el máximo, el otro también lo va a dar. Con uh -huh. lo cual tú tienes que hacer algo mejor que lo que están haciendo los demás. El día no tiene más de 24 horas ni para ellos ni para ti. Con lo cual tienes que hacer algo diferente... Es algo diferente, es comer mejor, cuidar tu peso, cuidar tu alimentación, cuidar tu descanso, no comer en exceso, o sea, hay una cantidad de cosas. Y por supuesto, algo que yo hago es que como tengo que ganar por, por, por esas ganancias marginales, es que cuido todos los detalles y para mí es fundamental la nutrición. Para mí eso es fundamental y es una de las cosas donde durante todos estos años, si tú me dices... ¿Cuáles han sido tus grandes eh, éxitos? Pues te puedo decir alguna que otra medallita, pero si, te, si me preguntas cuáles han sido mis fracasos, mis grandes fracasos han sido porque no me he alimentado en la forma correcta en un momento determinado y me ha dado una pájara como todo el mundo o porque me he lesionado por, por, por falta de nutrientes. Así es. Yo sé que, por ejemplo, que yo llevo años analizando la nutrición humana y el deportista... La espirulina es un alimento que se conoce hace más de 500 años, más de 800 años, muchísimos años. Sabemos que hay muchas espirulinas en el mercado, que la biodisponibilidad y absorción de una espirulina natural es mayor. Dime tú qué has notado con esta espirulina que yo sé que tú lo estás consumiendo. Bueno, fíjate, lo primero que una de mis grandes preocupaciones era que llegas de entrenar seis horas, como pasó el sábado y no tengo ganas de cocinar, o sea, eso de que vas a coger y vas a estar una hora cocinando y haciendo no sé qué, no, lo que quieres es comer lo más rápido posible y tirarte una siesta porque el cuerpo no te da más, así que, ¿qué es lo que yo hago? Pues evidentemente me garantizo con la espirulina y sobre todo con una espirulina de altísima calidad, de altísima biodisponibilidad, que tengo las proteínas y que tengo los nutrientes que tengo el hierro que tengo el aporte en cuanto a todos los suplementos que necesita mi cuerpo porque yo sé que un gramo de espirulina de alta calidad equivale a un kilo de frutas y verduras y como muchas veces o no tengo el tiempo o no tengo la energía para ponerme a cocinar y comemos lo primero que nos encontramos porque es la realidad el que te diga, te pasa dos horas cocinando o estás entrenando o estás cocinando, pero la realidad es que la mayoría de nosotros entrenamos y dormimos y cocinamos muy poco. Así que por eso yo consumo la espirulina y trato de consumir por lo menos unas 10 comprimidos en sí. Por sí, porque nuestra espirulina, por ejemplo, tiene 250 miligramos, con 4 haces un gramo, si tomas 10 estás tomando 2 gramos no y, medio. y medio. Es, es que es, es, es poca cantidad, de hecho, pero... Ayuda a que... Estoy hablando de mantenimiento, sí, ¿no? sí, estoy sí. hablando... Un deportista de élite, por, ejemplo... de por ejemplo, ¿cuántas debería tomar al día? Pues... En competición, sí, por ejemplo. Pues fíjate, yo... Si es una persona que hace un trabajo físico fuerte, aneródico, por ejemplo... Una persona que haga pesas, una persona que haga crossfit, una persona que haga un trabajo muscular fuerte, debería tomar hasta 50 al día en sí, precisión, sí, sí, sí, sí, aproximadamente. Mi trabajo es más aeróbico, mi trabajo es, yo trato de rendir durante 5 horas en, en ciento y tantos kilómetros, subiendo dos puertos, y trato de que eso, eh, pues, bueno, te digo, la espirulina, eh. estoy aportando lo que no aporta mi nutrición, porque lo otro que tenemos que ver es que una dieta de una persona normal es de unas 1500 calorías, porque es sedentario, pero cuando yo llego de entrenar, este relojito me dice que yo ese día he consumido 5000 calorías, con lo cual yo no me puedo conformar con comer lo mismo que como una persona normal, y no solamente hablo de cantidades, hablo de calidad. Efectivamente, además hoy en día sabemos que las verduras son muy pobres en nutrientes. Bien, otro producto estrella maravilloso. Yo sé que el ácido láctico es un problema de los deportistas. Eh, la testosterona, las hormonas como el cortisol por el estrés. Yo sé que un deportista que rinde al 100% en competición rinde menos por el estrés. ¿Qué es lo que hace el córdices? ¿Qué es lo que tú has descubierto con el córdices? Fíjate, yo además de ser deportista he trabajado en salud durante muchísimos años, mi vida profesional ha estado muy ligada a la salud, y yo lo que he encontrado con este producto, porque me he puesto a leer muchísimo, yo creo que es lo más importante, cuando consumes algo tienes que saber el por qué lo estás consumiendo. Como deportista, lo primero que te miden, tu principal parámetro de rendimiento es el volumen máximo de oxígeno. Es como, como, como que lo que identifica tu capacidad. Entonces, te medimos el volumen máximo de oxígeno y en base a ese volumen máximo de oxígeno nosotros podemos determinar ese rendimiento. Ese volumen máximo de oxígeno es, decir, es muy difícil de variarlo. Bueno, resulta ser que este producto que está aquí, Cordyceps, aumenta el volumen máximo de oxígeno en un 7-8%. Muchísimo. ¡Es muchísimo! Muchísimo, me o sea, muchísimo. Cuando te estás hablando de que un 7-8%... Eh, las pruebas se ganan por segundos, sí. por segundos, eh, en un Ironman se gana por un minuto, dos minutos, eh, que realmente tú tengas un 7, 8% de consumo máximo de oxígeno. El umbral láctico, que es donde estás en una zona aeróbica y pasas a una zona anaeróbica muchísimos deportistas, por ejemplo, tú como maratonista, debes correr los 42 kilómetros en una zona muy cercano al, aer, al aeróbico alto sin caerte en anaeróbico, pues esto aumenta el umbral láctico, que como te digo es lo que determina ese, ese anaeróbico, en un 10,5%. Entonces imagínate que tú tienes mucho más oxígeno y lo que tú decías del cortisol es totalmente cierto, porque como deportista nosotros eh, preferimos que nos deje la novia a lesionarnos. Porque, vamos, eh, la novia puede ser que, que le pidas perdón y vuelva contigo, pero la lesión te va a tener sí, un año tengo. fuera o más. Uh -huh. Esto reduce el cortisol en un 40,5%. El córdiceps está demostrado en estudios clínicos que sí. lo reduce en un 40,5%. ¿Y eso qué significa? Pues al reducir la hormona del estrés, menos posibilidad de lesiones y más recuperación. Con lo cual tienes oxígeno. Tienes umbral láctico y tienes recuperación, ¿qué más puedes pedir? Y está demostrado, esto está totalmente demostrado. Entonces, y no es doping, que esto es muy importante. Absolutamente. Cero doping, no hay ningún problema de ningún tipo de control y es natural y además protege los riñones, protege los pulmones y te protege de muchas cosas. De hecho, cuando tú lo comparas con algunos productos de doping muy conocidos, como los que tomó el ciclista este que le quitaron los, los uh, siete tours de Francia. Eh, el EPO, por, puede ser. El EPO, mm. pues el EPO da un 7% y esto da un 7%. Esto es natural, sin efectos secundarios, sin doping, sin nada. Cierto. Así que... Cierto. Eh, es que... De todas formas, no, no me gustaría que, que este vídeo le llegase a, a los que compiten conmigo, porque. Pues me lo va sí, a poner difícil. Bueno, bueno, o sea, ¿vale? sí, bueno, <risa> bueno, luego aquí tenemos una cosa muy curiosa: el reishi o el ganoderma, pero no el fruto, sino la raíz, el micelio, tiene mucho germánio orgánico y tiene aumenta la capacidad de oxigenación de la sangre. Tú has utilizado también el gel. Cuéntanos un poquito las bendiciones de tener más oxígeno en sangre, no solamente por absorción, sino por producción por los glóbulos rojos y el cuerpo humano. Yo utilizo la combinación de las dos porque, una vez más, los estudios clínicos que yo he leído, en todos ellos se utiliza la combinación de ambos. ¿Y por qué se utiliza la combinación de ambos? Porque nosotros, al final, somos eh, ese, ese intercambio de oxígeno y nutrientes a nivel celular para que todo nuestro organismo pueda eh, funcionar a su máximo nivel de eficiencia. Por eso cuando tienes un producto que te ayuda de alguna forma a tener esa mayor oxigenación, a poder llegar a todas tus fibras, pues vas a rendir muchísimo más. Y como te digo, te vas a lesionar menos, vas a recuperar más y sobre todo vas a eliminar toxinas. Porque hoy en día, como decías antes, por un lado la nutrición por el otro lado pues el ambiente y, y porque realmente no comemos lo que tenemos que comer y no hacemos las cosas como las tenemos que hacer así, así que es. como te digo he aprendido más de los fracasos y de los errores que de las victorias y lo que me ha enseñado es que cada vez que yo me he quedado con una pájara me pasó por ejemplo corriendo de Madrid a Segovia que eran 104 kilómetros pues estaba entre los primeros de casi mil personas y, y faltando cinco kilómetros estuve media hora tirado en el suelo ¿por qué? por una pájara porque no me alimenté de forma correcta así que ahí es donde tienes que hacer esa diferencia Yo sé que últimamente estás con ganas de volver a competir, ¿verdad? Sí, claro, sí. <risa> siempre todos los días porque además ahora te encuentras con más fuerzas que nunca porque yo tengo un amigo que es deportista y luchador que no tiene nada que ver con tu deporte, y desde que toma esto, y él tiene 50 años, y dice que en su vida se ha sentido tan, con tanta potencia. Es decir, un deportista de élite nota un 2 o un 3% de aumento de rendimiento, porque estáis al límite. Entonces, los tres mosqueteros, aquí están. Sí, definitivamente, es No falla nunca, garantizado. ¿Alguna cosa más que quieres decirnos, Antonio? Pues sí, que cuando tú ves que realmente con 59, casi 60 años, tu forma física es el resultado de cómo has llevado tu vida en cuanto a la parte de actitud, en cuanto a la parte de ejercicio y en cuanto a la parte de nutrición ya que puedes seguir disfrutando una vida totalmente activa, compitiendo, disfrutando, entrenando. Eh, no solamente te sirve para llegar más rápido a una meta, sino para tener todos los días un estilo de vida en el cual no consumes medicamentos sí. y sientes que tu salud te da para muchísimo más. Así, Así es que ese es el mensaje. Muchísimas gracias Antonio. Aquí tenéis los tres mosqueteros, si quieres aumentar tu rendimiento, ponte en contacto con nosotros ahora y te podemos facilitar los productos.